le quité las manecillas al reloj, el día que descubrí que el tiempo era infinito, puede que sirve vivir una existencia, consciente que sólo hubo un principio y un final, que no se ha escrito, rápidamente me convertí en viento, entre ráfagas con intervalos de calma, mi alma soltó sus alas para volar en el vuelo infinito del misterio, que esconde secretamente el universo. Toda métrica humana perdió sentido, pues la métrica aunque parece tan exacta, solo mide lo que el ojo mira y la ciencia alcanza. Más allá de ahí, es la imaginación quien forma, junto a la fe, una nueva galaxia. Me desprendí de todo, de todo lo que encarcela el tiempo limitando el sonido y el espacio para continuar sin brújula el viaje terrenal en este cuerpo, este cuerpo que también un día se desgranará lentamente en una tumba fría para regresar convertido en polvo en los velos secretos del círculo de la vida y alimentar una nueva semilla. Le quité las manecillas al reloj el día que descubrí que el tiempo era infinito, pues de qué sirve medir una existencia, consciente de que sólo hubo un principio, y un final, que no se ha escrito, sin darme cuenta, me convertí en agua, moldeando a mi paso cada forma, y navegando cual gota de rocío, sin la prisa ridícula que genera, un segundo, un minuto, y una hora. Rompí las barreras que condenan al hombre a ser esclavo del calendario para abrir las puertas del universo, donde los días, los meses y los años se convierten en un simple mito. Me liberé de razonamientos lógicos, ligados a la matemática humana, pues la libertad no divide, suma ni resta, solamente multiplica la energía. Que viaje eternamente el infinito. La lucha constante del control. Más allá del alma solo es cárcel. Una cárcel tan tremenda y tan atroz. Que ha convertido al ser humano casi en un simple robot. Le quité las manecillas al reloj. El día que descubrí que el tiempo era infinito. ¿Puede que sirve medir una existencia? Consciente de que sólo hubo un principio y un final que no se ha escrito, sin saber cómo, me convertí en fuego. Sentí luz y calor reventándome cada célula con el placer supremo de la flama eterna en una oleada de calor asfixiante que siempre te conduce al cielo entre carcajadas. Entre carcajadas, me comí la rutina, soltando liadas, disfrutando y danzando, como el fuego loco que sin tiempo alguno, en vez de ceder, se va alimentando, con la sola meta de seguir girando. Cual ave fénix, renací de nuevo, con la fuerza bruta del poder del trueno, materia, energía, espacio, y tiempo fueron la señal de que todo ser humano seguirá habitando su propio universo. Le quité las manecillas al reloj. El día que descubrí que el tiempo era infinito, ¿Puede que sirve vivir una existencia consciente que solo hubo un principio y un final que no se ha escrito.